Las demandas judiciales de los inversionistas internacionales a los estados han explotado en las últimas dos décadas. Los tres casos registrados bajo tratados en 1995 subieron a 767 en febrero del 2017. De ese total, los países de América Latina y el Caribe fueron demandados 221 veces en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un sistema de arbitraje mundial del Banco Mundial con sede en Washington, conocido por sus siglas como CIADI. En este momento creemos que es un tema central en América Latina porque, primero, hay muy poca formación sobre el tema, es decir, que hasta este momento ha costado mucho instalar la temática, a pesar de que es una temática que es muy pertinente para las organizaciones sociales y para los países en general, porque si nosotros miramos las estadísticas hoy del arbitraje internacional, vemos que alrededor del 30% de los casos a nivel mundial han sido contra países de América Latina. El tema de los tratados de protección de inversiones en América Latina y sus amenazas, fue abordado del 16 al 18 de marzo durante un seminario taller convocado por TNI, ATAC y las organizaciones no gubernamentales internacionales, redes Amigos de la Tierra y Argentina sin TLC. La actividad contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Los tratados de protección de inversiones son acuerdos internacionales entre estados que se firmaron principalmente en los 90, ¿no? cuando había además una una ideología eh, también que, que amparaba la lógica de que había que proteger el capital, había que liberalizar, había que eh, privatizar, y est estos tratados entraron en esa misma lógica. Del encuentro en la sede de Claxo participaron activistas e integrantes de organizaciones sociales latinoamericanas. El objetivo, darles herramientas para comprender mejor cómo el sistema de protección de inversiones impacta directamente en sus países y repercute en sus luchas. Siempre decimos que es un sistema que, que mientras que viva en la oscuridad, en el secretismo, puede sobrevivir, pero en el momento que le llega la luz, ¿no? que, que sale a, a la luz, que sale a la luz, que la gente se entera lo, cómo funciona los abusos de las empresas con este sistema, eh, es como Drácula, ¿no? se desintegra, o sea, se cae por sí mismo porque es tan obsceno que, que no puede vivir si, si sale de ese secretismo en el que vive hoy. A los participantes de México les interesó saber cómo incidir en la renegociación de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, con Canadá y Estados Unidos. Los riesgos que tenemos actualmente es que efectivamente se consolide un modelo de tratados bilaterales o un nuevo tratado en donde se acelere y se intensifique el despojo que están viviendo nuestras comunidades y pueblos. Ya en México tenemos, digamos, evidencia de casi tres décadas de cómo un tratado de libre comercio ha despojado sistemáticamente a comunidades indígenas, campesinas. El tema de la agricultura en México es emblemática en este sentido. En principio las organizaciones sindicales eh, les falta eh, conocimiento en profundidad y conocimiento técnico sobre estos temas. O sea, tienen, tienen conocimiento de, de, sus, de sus consecuencias, de los efectos que se empiezan a advertir, pero no conocimiento profundo de qué es lo que se negocia cuando los estados entran en este tipo de, de acuerdos como los TBI y los TLC. Eh, de un tiempo para acá, con la mudanza de la conjuntura eh, regional, a gente vem escutando que el poder de las multinacionales es muy fuerte. Y que, na mayoría dos países, el gobierno eh, no consegue implementar su programa, o programa que fue eleito, porque tem una presión muy grande das multinacionais. Y que, na la verdade, las multinacionais, en algunos casos, es que están governando. ¿eh? Y con este seminario, esta oficina, para mí ficou bem claro como realmente es un poder que no tem fronteira. Según TNI, en el sistema de arbitraje internacional, los estados siempre pierden, aún en el caso de ganar la demanda. Un caso emblemático en ese sentido es el de Uruguay. Nunca habíamos recibido una demanda de un inversionista extranjero hasta el 2010 cuando la tabacalera internacional Philip Morris inició y registró una demanda ante el CIADI eh, contra Uruguay por la política anti-tabaco que había implementado el gobierno que fue un decreto que buscaba proteger la salud de la población restringiendo eh, la, el marketing de las, de las tabacaleras. Ahí vemos claramente cómo una política legítima de un gobierno para proteger la salud pública de su población fue puesta en jaque fue puesta en entredicho y enviado en un juicio. El laudo finalmente favoreció al Estado uruguayo, pero aún así perdió 3 millones de dólares en concepto de pago de árbitros y abogados. Lo más indignante es que las empresas extranjeras que tienen ganancias extraordinarias en nuestros, en nuestros países Pueden además, en cuanto encuentran un resquicio de una política estatal que no les gusta, además de llevarse esa ganancia, pueden demandar a los estados en estos centros arbitrales, en estos foros arbitrales y garantizarse una, una ganancia mucho mayor a la que realmente esperaban o a la que podrían haber sacado si llevaban adelante su explotación. Por lo cual el, el sistema resulta indignante porque se, se trata de una arquitectura de la impunidad para estas empresas que eh, tienen capacidades extraordinarias, mientras que los ciudadanos no las tienen. Y estos derechos de las corporaciones se ponen por encima de los derechos humanos y los derechos medioambientales, lo cual es algo que no puede seguir siendo sostenido. Perú ya lleva gastado 53 millones de dólares en la contratación de estudios y abogados estadounidenses para su defensa en cuatro demandas. Ecuador, más de 100 millones de dólares. El Salvador, más de 12 millones solo para defenderse de la minera Pacific Rim. En la actualidad, muchos de los países latinoamericanos están recibiendo multimillonarias demandas por parte de corporaciones transnacionales, como consecuencia en su mayoría de políticas socioambientales que se han interpuesto a sus intereses. Los casos más emblemáticos en sectores extractivos como el petrolero y el minero. De los 221 casos contra los países del continente, 56 son de los sectores de minería, gas y petróleo, representando más del 25% de las demandas. América Latina tiene una gran cantidad de minerales, eh, es un reservorio de recursos naturales. En los últimos 10 años las empresas extranjeras, en su mayoría estadounidenses, canadienses, muchas europeas, han venido a sacar esos recursos de, de nuestro territorio. Por ejemplo, Argentina y Bolivia poseen la mayor cantidad, el mayor reservorio mundial de litio. Las demandas desafían las políticas públicas dirigidas a proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades. En Colombia es particular porque hay cinco demandas, pero son todas muy recientes y están vinculadas la mayoría al sector extractivo justamente. En un caso emblemático es el del páramo de santurbán eh, donde la empresa inicialmente Greystar, luego cambia su razón social a Eco Oro, Pretendía explotar oro en un ecosistema de páramo, un ecosistema alto andino que solo existe en cinco países del mundo y que realmente es un territorio de vida por las funciones ecológicas que tiene. Por un fallo de la Corte Constitucional, un alto tribunal, se le prohíbe a la empresa explotar oro en Colombia, en el páramo, por lo cual demanda a la nación. Argentina es el país de Latinoamérica más demandado ante el CIADI. Un hecho asociado, entre otros motivos, a la concesión masiva de servicios públicos de la década de los 90 y unas dos décadas después por la entrada de inversiones extranjeras en áreas como la petrolera y minera. Particularmente en, en la zona de Cuyo es muy fuerte el debate con respecto a la minería. Eh, por ejemplo, está actuando Barrick Gold en la provincia de San Juan eh, y son enormes las cantidades de agua que utiliza, entonces... ¿Qué, ¿Qué se hace con el agua? Es uno de los grandes debates que tenemos en la provincia. Y con los recursos mineros, ¿dónde van destinados? ¿Cuántas regalías dejan? Eh, ¿Y qué se hace con el pasivo ambiental que queda a futuro? El TNI rebate uno de los principales argumentos que justifican la necesidad de participar de los acuerdos de protección de inversiones. Hay un argumento que escuchamos repetidamente, que es si los países no firman tratados, no les llegarán las inversiones. Si los países denuncian sus tratados, se irán las inversiones. Si los países se van del CIADI, las inversiones se van a ir también. Eh, en la realidad, eh, lo que ha pasado hasta ahora ejemplo, con los países que sí han ya empezado a denunciar sus tratados de protección de inversiones, con los países que han, se han salido del CIADI, es que no ha habido un cambio en el flujo de inversiones. Entonces, eh, en realidad esos argumentos son mitos. Brasil es el único país latinoamericano que nunca entró en el CIADI ni ratificó ningún tratado de inversión bilateral en los años 90. Sin embargo, sigue siendo el mayor receptor de inversión extranjera directa. Por eso, ATAC-TNI insta a los países a no seguir firmando estos tratados que protegen al inversor a un años después de salir del CIADI, como en el caso de Ecuador. En caso de que los estados no quieran eh, accionar de esta manera tan este, extrema, podríamos decir, a pesar de que hay casos en la región que se han registrado, que se han retirado del sistema, lo que nosotros proponemos es renegociar los tratados donde haya un equilibrio entre los derechos humanos y los derechos de las empresas. y Se revise cláusula por cláusula eh, estos derechos que se le dan a las empresas. Y en primer lugar, que de los tratados se quite el sistema de protección, eh, perdón, el mecanismo de protección que es la posibilidad de estas empresas de ir al o de al Arbitraje Internacional. O sea, no podemos seguir aceptando el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Secretos que comienzan a salir a la luz con la ayuda de quienes protagonizan las luchas en cada territorio. Lo que tenemos que hacer ahora es realizar los vínculos entre las distintas luchas y mostrar cómo esto es parte de una organización mucho más general, que no solamente impacta en nuestro territorio, sino que está impactando en todo el mundo y que está generando un efecto de enfriamiento de las políticas públicas cada vez que el Estado quiere accionar a favor de los derechos eh, comunales o los derechos medioambientales. Los primeros pasos en ese sentido ya se han dado. En Buenos Aires, Argentina, Fabiana Fraiciné para Claxo TV.